Mantra Producciones presenta El Portal Muchas alternativas para todas las respuestas. Mantra FM 91.9 Bueno, lindo día en la ciudad de Buenos Aires Soleado, ya te estás sintonizando a través de la aplicación Mantra FM en tu celular Bueno, estamos también en el dial, en la 91.9 eh, ¿Qué más? Bueno, <risas> mantrafm.com.ar Estamos súper tecnológicos, este año venimos con todo Tenemos nuevo chat también, así que ya estamos compartiendo a través de, de los distintos dispositivos y On demand, por supuesto que donde están subidas toda, toda nuestra plataforma de audios impresionante OnDemand.com.ar, ahí nos podés escuchar en diferido Bien, lindo día en Buenos Aires, vamos a estar hablando de varios temas Vamos a tener a Gabriela Lunari, ella está trabajando con bioenergía áurea Bueno, vamos a ver de qué se trata esta técnica eh, Bien Expectativa al respecto, así que bueno, quédense en el aire de Mantra FM, vamos a estar charlando con ella. Bioenergía Aurea en el aire de Mantra FM. Y estamos conectados vía Skype en el día de hoy con Gabriela Lunari. Eh, vamos a estar hablando de esta metodología, vamos a ver de qué se trata esta, esta técnica. Y bueno, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Eh, bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar acá hoy para... Presentarles a la Bioenergía sí, bueno para todos ustedes. Un, un gusto tenerte aquí en el aire de mantra FM, compartiendo acerca de este de esta técnica que has desarrollado, es un método. Bueno, coméntanos al respecto, ¿de qué, de qué trata, cómo es el abordaje que hace la técnica. Bueno, eh, voy a tratar de hacer así concisa. Eh, el tema es que siempre he querido desarrollar ¿sí? algo que tenga. Eh, que haga una integración de todo lo. de todas esas enseñanzas, viste, que a lo largo de, de, de todas las épocas se fueron enseñando, ya sea en el hermetismo, uh -huh. eh, que, hay, que va tomando la ciencia hoy en día, sí, sobre todo la física cuántica, pero bueno, hay muchas líneas que se han abierto hace cosa de dos o tres décadas, que este, estaban integrando, ¿no? Eh, lo mejor de todo, digamos. Hemos estado varios siglos. Eh, en especificidades, ¿no? En lo más específico. Sí. Y ahora está llegando otra vez el tiempo de, de, de ir otra vez a las fuentes, ¿no? A la, a la enseñanza verdadera. Y bueno, eh, como varios terapeutas, como varias personas, este, me dediqué a investigar y obviamente eh, incursioné psicología, ciencias de la educación, <risa> bueno, todo lo conocido, ¿no? Sí, bueno. Y uno... eh, oficialmente... Perdón, Distintas decir... técnicas para hacer un abordaje sobre, sobre esta metodología. Dentro Ajá. de lo que es bioenergía áurea, eh, sí. uno llega a la sesión, ¿cómo, ¿cómo se aplica? Bien, es importante este para qué ha nacido la bioenergía, ¿no? Porque en realidad la bioenergía áurea ha nacido por la necesidad que tiene el ser humano hoy en día de, de quitar toda la confusión que tiene, uh -huh. ¿sí? Eh, es para justamente, ha sido creada cuando, viste, cuando está la persona que está estresado con muchas afecciones a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, es tantos tantos pequeños problemas cotidianos que no sabes si ir a, a qué especialista ir, uh -huh. ¿está bien? Por lo tanto, una persona llega a la bioenergia aurea y lo que se hace es hacer un rastreo, ¿sí?, de frecuencias para determinar cuáles son las prioridades a limpiar en esa persona. La bioenergía áurea es limpieza frecuencial, por lo tanto, lo que se va a evaluar son los diferentes cuerpos de la persona, Bien. ¿sí? El físico, mental, psicológico, buenos todos. Limpieza frecuencial. Bueno, cuando hablamos de limpieza frecuencial, lo primero que me imagino es que uno tiene ondas de energía alrededor del cuerpo. Eh, que va que va teniendo esa, esa energía bueno qué qué va sucediendo con eso Gabriela bien eh, para hacerlo así bien fácil como me gusta a mí enseñarlo sí eh, todo lo que existe está hecho de frecuencias, por lo tanto, si uno piensa, un pensamiento, una imaginación, uh -huh. ¿sí? Es una frecuencia, una emoción es una frecuencia y una acción, cualquiera sea, también es una frecuencia. Entonces, las frecuencias son ese campo que se puede igualar para medir la información. Ese sería como nuestro, en nuestra línea media, ¿sí? Y acá este, quisiera nombrarlo porque lo, los he visto, o sea, obviamente que la bioenergía ahora incluye todo lo que es el par biomagnético en su momento, ¿sí? ¿sí? El biomagnetismo de, de Gois, uh -huh. bueno, que lo he visto también que ha estado ahí. Bueno, luego con el doctor Schwen, ¿sí? Que también he estudiado con él hace uh -huh. unos años, bueno, ahora con los alumnos, eh, se ha incorporado como una nueva metodología y todas tienen que ver con conectar ese sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso es el que conecta, digamos, la base donde están todas las frecuencias, independientemente de si la persona está imaginando algo, tiene una fobia, o tiene un dolor, o tiene una infección, o tiene un miedo, no interesa qué es ¿no? lo que tiene, ¿sí? vamos a detectar esa información en esa línea media, en ese sistema nervioso central. Bien, ¿se hace un balance de lo que es el sistema energético de la persona? Eh, no exactamente energético. Eh, la información la sacamos de ahí, pero después se corrige literalmente, donde hace falta, se limpia en el cuerpo físico, en el mental, en el espiritual, en el no consciente, donde se haga falta. Porque mm -hmm. puede ser una, quizás, por ejemplo, puede ser eh, que a la persona le esté afectando un vecino, puede ser que a la persona le esté afectando eh, algún animal, algún ancestro, algún duelo mal hecho, entonces uno viaja ¿sí? en ese espacio-tiempo y lo limpia desde allí. Uh, o sea, que es, decir, no es, no es en la... energético. En la sesión uh -huh. se puede ver con claridad si el si el de dónde viene cuál es la raíz del problema. Así es y se limpia en el momento, sí. Bien. No creo que a ustedes le, le llame la atención porque he visto que ha estado por ejemplo este gente que hace método Yuen ha estado con ustedes uh -huh. y eso se hace en el momento, sí. Se, se va corrigiendo limpiando en el momento. Bien, Orquídea no dice sanación, ¿sí? Dice justamente limpieza porque en realidad no es que yo hago algo. En realidad uno detecta la información y es el mismo cuerpo el que lo corrige. Bueno, ¿Sí? uno se acuesta en una camilla, ¿cómo se aplica la técnica? <risa> así como estamos nosotros, la persona, eh, yo hago sesiones por Skype, uh -huh. la persona está así, ¿no? frente a frente conmigo, me va diciendo cuáles son las problemáticas y se van resolviendo, toda una hora así, <risa> ¿Sí? resolviendo y resolviendo. Más que conversando, limpiando y ajustando, o sea, la persona me dice, me, tengo un dolor en tal lugar, tengo un problema con mi pareja, no tengo dinero, entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a ver cuál de esos es el más importante, porque no es lo mismo agarrar desde cualquier lugar, ¿está bien? Uh -huh. Uno siempre tiene que ir al, a lo más importante para esa persona, eso te va a permitir seguir limpiando, ¿sí? No es lo mismo desde dónde limpia uno bien se comprende sí se comprende se comprende ¿Sí? es decir que eh, existen distintas frecuencias con lo cual hay distinta importancia del en este caso de, del tema al cual se aborda así es y por ejemplo puede pasar el caso de un cáncer por ejemplo sí o en el caso de epilepsia uh -huh. que me ha ido muy bien con la epilepsia por ejemplo eh, hay un caso de epilepsia eh, la persona este hizo todo lo médico que, que existe, ¿sí? lo que existe, investigó, averiguó, pero quizás había que corregir otras cuestiones primero para que, digamos, eh, la autosanación del cuerpo se active. Y cuando uno quita todo eso, ¿sí? ahí sí funciona el tratamiento. ¿Se entiende? Ahí es como que se empieza a sanar. Uh -huh. Es como que cada uno de nosotros tenemos esa inteligencia que no es que nosotros vamos a ir le vamos a decir a este médico, bueno, eh, ahora curame. ¿Sí? uno mismo tiene que estar este, eh, completamente convencido, pero desde lo más interno, no, no es este, lo consciente, ¿Sí? es por otro lado, digamos. Bien, pasa por otro lado. Acá otro lado. estábamos recibiendo algunas preguntas de los oyentes, eh, ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo llega a lo inconsciente? ¿Es mediante una charla, eh, el diálogo mismo...? Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, eh, ¿cómo se llega al inconsciente? En realidad no es que hay una forma de llegar al inconsciente, estas son todas este, todas este cómo se dice, eh, como mugre de la información, ¿no? Uh -huh. Uno no le llega mal. En realidad estamos conectados al ciento ciento, todos, vos, yo, todos estamos conectados. Lo, eh, ¿Dónde está el, el punto clave que yo creo que aquí <coughs> el doctor Schuen <Xuan> fue <coughs> el que lo trae al mundo, no, el que abre toda esta puerta? hace ya varios, mucho tiempo, en realidad este, es la autorreferencia de uno mismo, cuando uno quiere acceder al inconsciente, ya sea propio del otro, porque en realidad es como Internet. Sí. ¿sí? Entonces, primera autorreferencia, ¿qué quiere decir autorreferencia? Yo tengo que estar limpia, sin mente, sin juicio, porque un terapeuta que tiene juicio ya no es un buen terapeuta, está bien. <risa> Entonces, uno lo que tiene que hacer es quedarse en punto cero, completamente neutral como se llama y ahí sí simplemente uno eh, conecta con esa información porque cuando uno está en realidad lo que uno hace es sacar la mente y conecta con el sistema nervioso de esa persona o de ese grupo o de esa institución o de ese animal uno se puede trabajar con bioenergía todo uh -huh. bien ¿Sí? uh, también se puede aplicar a animales Sí, sí, sí, sí, sí. Bien. Sí, y es, y es muy, eh, es mucho más fácil en animales y en niños es mucho más fácil. Porque los niños casi siempre están enfermos, por ejemplo. Llega una mamá que te dice, uy, mi nene está con diarrea, de hace un montón y, y no se le pasa y ya vio al médico y ya toma esto y hay que siempre, siempre limpiar a la mamá o el papá, oh. ¿Sí? y ahí se resuelve. Bien, el chico bien? entonces recibe la energía de los padres directamente. Sí, en un 90% casi en lo que es la experiencia de todos estos años es de la mamá o de la persona que los cuida, ¿sí? Bien, importante esto a tener en cuenta. Eh, bueno, cuando, cuando vos trabajás, eh, en este caso, Gabriela, sí. comentanos, eh, habías comentado casos de fobias y cuestiones por el estilo. La, la técnica, cómo, bueno ¿cómo empieza a acompañar procesos de, de ese estilo? Mira, la técnica que yo utilizo para acceder a esa información, ¿sí? Como sabemos, la forma más fácil, más reconocida, es la kinesiología, uh -huh. ¿sí? La kinesiología ya está aceptada a nivel mundial, ¿sí? Por lo tanto, cualquier persona puede acceder a la kinesiología, pero ya te dije, si no parte de la autorreferencia y del punto cero, uh -huh. no le va a funcionar. E ese es el, ¿no? O sea, como. Como profesora, que ahora la, la, voy, la, estoy la voy a empezar a enseñar, sí. ¿sí? Eh, como docente, lo, lo principal es eso, que la persona esté neutral, porque ahí es cuando va a conectar con la información o no. Yo hago como una, eh, yo tengo mi propia metodología, yo lo mido con mis manos, pero obviamente yo con, uno está limpio, no se conecta con esa persona, ¿sí?, Ahí es donde por intuición llega la información. Es como que se, se aparece la información. Claro. ¿sí? Eso se le llama intuición. Es como que vos tenés, no tenés nada y de golpe aparece una idea. ¿sí? O sea, no, no hay forma de equivocarte porque es una sola idea que tenés. Uh -huh. Entonces yo suelo medirla con las manos. Bien, ¿esta sí, me metodología la, la, estás, la estás enseñando ahora? Mira, eh, biología aurea se empezó a enseñar este el año pasado. Uh -huh. Pero, eh, bueno, yo soy de acá de Argentina, el año pasado fue la primera vez que hice una formación este, por Aulas Pandora en Barcelona. Bueno, este, fue bien, pero claro, este, que todavía está, lo tienen ellos, ¿no? Es una formación, bueno, en dos partes. El tema acá es que, para hacer bioenergía como lo hago yo, eh, es un momento que, claro, yo soy profesora de psicología, hay, hay un montón de cuestiones ¿no? Uh -huh. que hay que conocer el cuerpo humano hay que conocer este, bueno eh, dónde está el inconsciente dónde está el subconsciente hay que conocer muchas cuestiones, por eso justamente es que el viernes este ¿sí? por eso es que le agradezco tanto esta entrevista el viernes este eh, inicia CBAO, CBAO es Clínica Escuela Online de bioenergía Aurea ¿sí? Bien. y aquí es donde la persona va a ser ambas, o sea, es para integrar, son tres encuentros al mes, ¿sí? Virtualmente, y se va a hacer tanto la clínica, gente que necesita esa limpieza para su vida, para mejorar en todo sentido, ya sea porque tiene cosas crónicas, ya sea porque, eh, qué sé yo, está con estrés, eh, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? O ya sea porque quiere aprenderlo. Entonces, eh, va a haber todo como un seguimiento eh, mes a mes. Esto no es un, una certificación porque la bioenergía áurea ahora no tiene algo oficial. ¿sí? Bien. Bueno, a entonces, partir de. Por lo... ahora no hay todavía. Bien. Bueno, eh, entonces se va a estar haciendo esta inauguración de lo que es bioenergía áurea, que trabaja sobre los campos energéticos de la persona, básicamente, y, lo... y va limpiando las frecuencias. Sí, en realidad este mejora mejora el organismo de la persona, uh -huh. en todo sentido Limpia la mente, quita lo que está sucio y la persona recupera todo el equilibrio natural. Bien, lo Sería. llamativo de la técnica es eh, que sea mediante un diálogo. A mí me llama la atención. Bueno, podés probar con algo. <risa> claro, por ejemplo... O sea, eh, mediante el diálogo que nosotros estamos teniendo ahora se puede se puede generar ese ese proceso de limpieza frecuencial. Claro, bueno, yo tengo este si a la gente le interesa, bueno, tengo un canal en YouTube, hay, hay mucha información en la red igual. Uh -huh. Si alguien busca bioenergía Aurea a nivel gratuito, bueno, en otro, hay, hay mucha información. Lo que suelo hacer, lo que he hecho muchos son talleres, porque en los talleres, por ejemplo, vos tenés el miedo, por ejemplo, miedo a conducir, lo tenés vos, sí. sos parte del grupo. ¿sí? La otra persona tiene miedo, este no se da cuenta y tiene miedo a poner una empresa, la está pensando y. De tanto, viste cuando voy a decir, tiene miedo que le vaya llamar a fracasar y qué sé yo. Hay otra persona que, aunque no parezca, están, son muy similares esos, esos miedos. ¿Qué hace uno? Se llama sinergia cuando nos juntamos todos. Y entonces toda la energía nuestra, todos nuestros no conscientes, conectan. Uh -huh. Y eso se limpia para todos. ¿Se entiende? Entonces, a la misma vez que al otro se le va el miedo a conducir, el otro se anima a poner su empresa... El otro avanza, porque a lo mejor tiene un problema en las piernas, dolor de piernas. Son todas cuestiones que en los diferentes cuerpos se manifiestan, pero eso solamente son este, signos, ¿sí? son consecuencias. Las causas son estas en las frecuencias. Excelente. Bueno, para aquellos que quieran hacer esta experiencia pueden contactarse. Hay un mail que es analista bio, eh, bio, bio <risas> gmail.com 11 lo escriben con número también hay un facebook que es bioenergía aurea ahí pueden ver más información y coméntanos acerca de la, de la inauguración de la clínica escuela de bioenergía aurea ¿Cómo, bueno cómo va a ser esta apertura lo van a estar haciendo dónde lo van a estar haciendo bueno eh, digo por las dudas este en facebook está gabriela lunari ahí me encuentran uh -huh. y está cbao directamente Sí son dos páginas este, diferentes en facebook después está ww.bionergiau.com, que ya es la web, ¿sí? En, en todos estos lugares hay eh, YouTube, Gabriela Lunari también está eh, todo, todo lo que sea de bioenergía, hay un montón de programas, ¿sí? Uh -huh. Para enseñar a sacar miedos, pa para ayudar en la autoestima, bueno, hay un montón de cuestiones. Eh, eh, últimamente hice algo de la cándida, cómo limpiar la cándida, eh, bueno, cuestiones que a la gente más le interesa, ¿no? Bien. Eh, bueno. Ya te digo, va a ser los viernes, como es gente casi siempre de todos los lugares del mundo, que lo hacen. Yo tengo este clientela de varios lugares, obviamente, que hablen español. sí. Eh, buscamos un horario en el que pueda ser accesible para los de Europa, para los de México, que tengo muchos seguidores, y de acá, de Argentina. Entonces, las reuniones, o estos workshops, como se los llaman, van a ser los viernes, ¿sí? los viernes a las 19 horas Argentina. Muy bien. Sí. Cero horas España, por ejemplo. Va a ser web, también? vía web. Web, sí. Muy bien. La bioenergia audio es web porque tiene que llegar a todos lados y la gente no se traslada. Y por ahí hay gente que no puede trasladarse tampoco, sí, por lo mal que está. Así que tiene un montón de cuestiones ahí. Excelente. Bueno, entonces se trata a distancia. Vos las sesiones también las haces a distancia. Claro, entonces, si pero cara a cara, ¿eh? Sí, por supuesto, <risa> vía Skype. Sí. Vía Skype. ¿O, bueno, Como WhatsApp subir, ¿también, también usas? Eh, sí, sí, también uso. sí sí Uso WhatsApp, este pero bueno, todo, todo lo controlo desde ahí, desde el mail, analistaB11, arroba Gmail.com. Eh, si alguien quiere información, este, ahí yo se la paso, ¿sí? Excelente. Pero para que no se cargue mucho. Muy bien, Gabriela. Bueno, vamos entonces a, a hacer. Eh, la experiencia con Bioenergía áurea. Muchas gracias por esta, por compartir el día de hoy. Y bueno, nos reencontramos. Dale, muchísimas gracias y bueno, eh, ojalá que pueda volver a estar. Seguro. Sí, desde ya que sí, te vamos a tener nuevamente y vamos a seguir compartiendo acerca de Bioenergía áurea. Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Muchas Hasta gracias. El...